Hoy estamos organizando el, el Reciclamos, el Reciclamos en su segunda edición, que ya conté una primera edición el año pasado, donde estuvimos recogiendo plásticos, solicitándole a muchas personas, organizaciones, instituciones que también participaron y pudimos lograr eh, dos toneladas de plástico y con todo este plástico recopilado pues se crearon bancos del material llamado Ecomadera, que es plástico triturado y estos bancos pues eh, actualmente se están entregando en algunos proyectos comunitarios. Pues ahora quisimos sumarnos a la, a la celebración por el Año Internacional del Vidrio, que en el 2022 pues, fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas y pues no, nos hemos querido sumar a esta, a esta convocatoria organizando un reciclamos especial de vidrio. Todo este vidrio que estaremos recopilando pues, será entregado a emprendimientos e iniciativas que lo van a reutilizar, como por ejemplo emprendimientos dedicados a la cosmética natural, a la alimentación, a la bebida... Y también a muchos eh, artistas que utilizan estas botellas para decoración, para, para pintarlas y también bueno pues se convierten en objetos utilitarios para la casa y además en obras de arte. Me pareció muy linda la idea de reciclar. De hecho, llevo años guardando todas las botellas. Tenemos un, un pequeño bar y entonces, obviamente, siempre hay mucho... Que guardar, de botella, de pomo. Nosotros reciclamos para nosotros, pero ya se hacía demasiado y era un espacio que, que, estaba, que estaba ocupando en mi casa, y, pero me daba mucho dolor botarlo. Era como, no puedo botar esto, por favor. Y Cuando Mami me comenta lo del, de lo del movimiento de reciclar, eh, ahí le dije, ahí estamos nosotros y también nos brindamos para que las personas de cerca de la zona vieja se acercaran a nosotros y bueno, también tuvieran la oportunidad de, de, de llevarnos su, sus vidrios en este caso. Realmente con que yo traiga estas botellas, eso lo utiliza algún emprendimiento, alguien es ...que sea esta cantidad de odeas que no se acumulen en la basura... ...y como digo que lo haga, todos los que lo han traído... ...es como un pequeño, una pequeña chispita... ...y que a veces incluso tú motiva a la gente diciéndole... Oh, vamos para allá, es como súper chévere, dame una vuelta... ...y recome un poco de vidrio en gente que yo conozco... ...y lo llevamos allá y es como, igual crear un poco de conciencia. Yo siento que que es súper positivo, ¿no? Apoyarse entre nosotros mismos, sobre todo de emprendimiento emprendimiento y también para la sociedad. En vez de votar algo que puede ser se le puede dar una segunda oportunidad, un segundo uso, eh, es genial. Siempre creemos que muchas personas van a participar, pero realmente la, la población cubana siempre nos sorprende y entregan muchas más personas, muchas instituciones, muchos eh, emprendimientos. Y ahora mismo, pues tenemos muchos vidrios recopilados y realmente nos alegra positivamente.